Bueno oye, tutoriales de todo, les enseñaremos a hacer trucos con sus manos y muy bien explicados. Continuamos, haremos el siguiente. Un poco muy complicado. Pero se los explicaré. Primero tenemos que nuestro dedo en un poco, poner el otro, cerrar esto y listo. Hicimos el primero. Ahora el siguiente. Este es un poco complicado, no apto para cardíacos. Juntamos nuestros dos dedos y hacemos lo siguiente. Listo. Como pueden ver, se separaron. Se los mostraré ahora detalladamente. Los dedos pasamos por atrás y mágicamente se separan. Listo. Y ahora, haremos el siguiente. Esto solo es para magos expertos, pero sé que ustedes lo pueden hacer. Primero. Hacemos esto, y mágicamente, sale un dedo. Muy bonita. De, se los dejo de tarea para que averigüen cómo. Adiós.